Llevo mi pelo al natural porque me identifica con una historia, me identifica con una cultura, me identifica con mi pueblo de origen y con mi descendencia. Me siento orgullosa de lucir mi cabello tal y cual como me lo dio Dios, como, me, como es mi raíz. Esa es mi raíz, es mi palma de chonta, es mi chontaduro. Ese es mi cabello y lo luzco con mucho orgullo. Las invito a que también lo hagan, que luzcan su cabello, que este cabello es maravilloso, no todo el mundo lo tiene, no lo podemos parar, no lo podemos aplastar, no podemos hacer el afro, de cualquier manera no lo podemos peinar.